con buen video online. ayuntamiento ayuntamiento todo ayuntamiento ayuntamiento mira queremos reclamar que el actual ...configuración de la rotonda del barrio de Sandoxela y de San Jorge... El, ...que es la entrada a Pamplona, es un, es un gran problema... ...es un problema de movilidad... ...es un problema de que nos parte el barrio... ...en cuatro trozos, en cuatro partes... ...y queremos solucionar eso ya, llevamos ya muchos años... ...estamos ya hartos, estamos ya muy cansados ya de esta situación... ...y solicitamos, queremos ya una solución... ...los vecinos y vecinos de este barrio no somos técnicos... ...no sabemos cuál sería la solución ideal, tenemos una... ...y sobre la mesa la única solución que hay... ...es algo que no es nuevo, porque desde el año 2003... ...está en el plan urbanístico, en el plan general... ...en el Ayuntamiento de Pamplona... ...que era el soterramiento de la variante... ...pero en este caso nada más estamos solicitando... ...que se haga un soterramiento de la rotonda... ...y dar espacio al peatón... ...y que la rotonda se haga abajo... ...revertir la situación, que los vecinos... Eh, ...pasemos y vecinas pasemos por arriba... ...y los vehículos pasen por debajo... Eh, ...en el año 2019... ...sí que tuvimos contacto con todos los grupos... inclusive con el ayuntamiento... Eh, eh, ...fueron todas buenas palabras... ...y ahora mismo, de, de, la última... ...la última vez que hemos, hemos puesto un dato ha sido... ...el 14 de septiembre de, 2000, de este año, 2022 y pidiendo a ver qué pasa con este tema y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Que no vamos a parar, que vamos a seguir y que, y que al final vamos a, conseguir, vamos a conseguir que se revierta la situación.